Vale, perfecto, pues vamos a empezar. Bueno, muchísimas gracias lo primero a Fran por haberme invitado otro año más a dar esta charla y el curso que vamos a hacer esta semana, y por supuesto a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y en general a toda la gente que ha hecho posible que, que podamos celebrar este curso hoy aquí. Bueno, cuando Fran me propuso esta charla me di cuenta de que había muchos temas que tratar, así que vamos a intentar seleccionar un poco lo que, lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre el presente de Python y de APython, ...y cuál es su papel dentro del mundo científico... ...y hacia dónde se dirige. Si queréis una perspectiva histórica... ...y detalles un poco más técnicos... ...os recomiendo que me veáis la charla... ...de la conferencia Pycones... ...en 2013, que está publicada en Internet... ...y que fue la misma que di también... ...aquí en esta misma sala hace un año. Al final de la charla habrá un turno de preguntas... ...o sea que me podréis eh, preguntar lo que queráis... ...y por supuesto las diapositivas estas... ...y todos los recursos que voy a ir enlazando. ...seguro que los pondrá luego Fran en el blog de KHM... ...o sea que sin problemas. Vale. Bueno, ya me ha introducido Fran... ...simplemente, bueno, como ya he dicho... ...soy estudiante de último curso de Ingeniería Aeronáutica... ...igual que el año pasado... ...que también era estudiante de último curso... <risa> ...y bueno, añadir simplemente que también soy presidente... ...de la asociación Python España... ...de la que todos os podéis hacer socios... ...y que se encarga un poco de eh, establecer lazos... ...entre la comunidad a nivel de todo el país... ...y de organizar las conferencias... Y que, bueno, tengo un proyecto personal, aparte de lo que hago en, en la empresa Airbus y mi proyecto fin de carrera, que es hacer un poco análisis de órbitas interplanetarias con Python también. En general me gustan las cosas que vuelan y sobre todo si vuelan por el espacio. Y hablando de cosas que orbitan, me vais a permitir que utilice una analogía que a mí me gusta mucho para justificar en primer lugar por qué el notebook de Python es importante y cuál es su papel dentro del mundo científico. ¿Habéis oído hablar de la tetera de Russell? ¿Alguno? Bueno, la tetera de Russell es una analogía que propuso el filósofo Bertrand Russell en 1952, un poco para atacar las aseveraciones que no eran verificables. Como buen británico, Russell supongo que tenía fijación con el té y las teteras, que en realidad podía haber sido una paellera si hubiese sido de Valencia, por ejemplo. Básicamente, Russell proponía lo siguiente. Si yo digo que entre la Tierra y Marte hay una tetera, Dando vueltas alrededor del Sol en órbita elíptica, nadie puede eh, verificar si la es cierta o falsa si yo me aseguro de decir que, claro, por supuesto, la tetera es demasiado pequeña como para que sea observada por ninguno de nuestros telescopios, ni siquiera de los más potentes. Estáis pensando ahora esto que tiene que ver con Python y con EPython. Bueno, pues efectivamente, eh, esto parece, puede parecer que está sacado un poco de contexto o que no tiene mucho que ver, pero en realidad. La refutabilidad de un argumento, para muchos autores, es lo que separa lo que es la ciencia de lo que no lo es. Y enseguida vamos a ver un ejemplo de esto. En mayo de 2010, dos economistas de la Universidad de Harvard, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, publicaron un artículo en un número sin revisión por pares de la American Economic Review, en el que aseguraban que con niveles de deuda externa de un país por encima del 90% del Producto Interior Bruto, la economía colapsaba directamente. Esto era 2010, la crisis financiera del 2008 eh, estaba muy reciente, acababa de empezar o de terminar, seguro a quien se le pregunte. Y la tesis de estos autores se utilizó para justificar medidas de austeridad por todo el mundo. Seguro que esto resulta muy familiar a cosas que han pasado en Europa en los últimos años. En definitiva, mmm, había muchos autores a los que esto le parecía estupendo, pero había muchos otros... ...que no les cuadraban estas conclusiones... ...intentaron reproducir estos resultados de alguna forma... ...y no eran capaces de llegar a la misma conclusión... ...entonces después de mucho insistir... Eh, ...unos estudiantes de la Universidad de, de Massachusetts... Eh, ...consiguieron la hoja original de Excel... En ...donde estaban hechos todos los datos... ...y el 15 de abril de 2013, casi tres años más tarde... ...publicaron un reanálisis mostrando que en realidad esa contracción de la economía que los autores originales predecían no aparecía por ningún lado. Y de hecho, se vio que en este análisis original se, había, se encontraron eh, selección muy cuidadosa de algunos datos, argumentos estadísticos muy poco ortodoxos y por último, errores de cálculo en la hoja de este, errores de programación. Así que nada, si últimamente os han bajado el sueldo, a lo mejor se lo podéis agradecer a una hoja de cálculo. Vale, entonces esta gente publicó este reanálisis y se causó un revuelo enorme. Por supuesto, ni que decir tiene que los autores originales siguieron en sus 13, pero bueno, eso es otra cuestión. Y, en definitiva, publicaron un programa con los datos originales, con lo cual cualquiera que quisiese reproducir esos resultados y ver exactamente a qué se llegaba, pues solo tenía que instalar el lenguaje R, que era en lo que estaba escrito, ejecutar el programa y ver los datos. Pero ¿había alguna forma mejor todavía de hacerlo? ¿Había alguna forma, por ejemplo, de publicar análisis... ...para que se pudiese ver simplemente con el navegador, para que cualquier persona pudiese ver los resultados... ...y luego, si realmente quería hacer algún cambio en el análisis o manipular los datos de alguna otra manera, pudiese hacerlo. Pues sí, sí que lo había. Y aquí es donde entra el notebook de e Python, que es el motivo central de la charla. El notebook de e Python, por un lado, es un intérprete interactivo del lenguaje Python... Eh, que funciona todo a través del navegador y, por otro lado, es el formato en el que se expresan los cálculos utilizados con esta herramienta. Al final, lo bueno que tiene la potencia real de IPython es que puedes mezclar no solo el código ejecutable, como si fuese cualquier programa, sino también texto, imágenes, vídeos, en fin, cualquier tipo de, de contenido multimedia, con lo cual lo están utilizando mucha gente para hacer realmente narrativas en el que, por un lado, está la explicación y, por otro lado, está el código que justifica lo que se está hablando. Está claramente inspirado en los notebooks de matemática y lo que pasa es que tiene una vocación mucho más abierta. Inicialmente estaba basado en el lenguaje Python, aunque dentro de unos minutos veremos que esto está cambiando muy rápidamente. Y Python, para que no los conozcáis, es un lenguaje de programación dinámico, extremadamente potente, eh, pero que a la vez es muy, muy fácil de aprender. Y ahora os voy a hacer una pequeña demo, si ¿Sí consigo encontrar el puntero del ratón. Como sabéis, la revista Nature, de lo que hablaremos ahora enseguida... No solo publicó un artículo o más de uno, como luego veremos, sino que también publicó una demo en Internet de cómo se podría utilizar este notebook de Python en una situación real. Aquí vemos, esta es la web de Nature, no estoy haciendo nada especial. ¿Perdón? Ah, perdón, no estáis viendo nada, ¿verdad? Ahora sí. Vale, pues como digo, aquí está la web de Nature y esta interfaz que veis aquí es el notebook de IPython que ahora mismo no se está ejecutando en mi navegador, sino en un servidor por ahí entonces vale, yo lo que tengo por aquí, bueno el logo de Nature, una introducción en definitiva lo que se estaba contando antes tengo un entorno donde yo puedo mezclar texto, formateado y imágenes entonces si yo voy bajando por aquí el notebook está dividido en celdas con una filosofía parecida a los notebooks de matemática. Y aquí, por ejemplo, después de una celda de texto, tengo una celda de código. Esto es código Python normal. Aquí lo que estoy haciendo en este caso va a ser pintar una función. Y si esto lo ejecuto, pues sale aquí justo debajo la gráfica que estoy queriendo pintar. Lo bueno es que si por aquí hago algún cambio, por ejemplo, en vez de pintar la función x cuadrado, pinto el logaritmo de x... y aquí digo que esto va a ser azul pues ejecutó y cambia el, el código como cabría esperar y bueno aquí eh, incluyen otros ejemplos también se pueden introducir ecuaciones con late que esto por supuesto seduce mucho a los físicos y los matemáticos tienen otros ejemplos también y esto es una cosa muy interesante que han introducido recientemente los desarrolladores de ipython que son los widgets interactivos en este caso están ilustrando el muestreo de una señal continua así que yo tengo por aquí por un lado un, una representación de esa función pero si yo cambio aquí uno de estos valores, en este caso la frecuencia pues veo que de manera interactiva todo se vuelve a recalcular y se actualiza esa gráfica puedo cambiar aquí también el número de puntos de la malla vale, y todo esto como digo se está ejecutando todo a través del navegador y tengo la opción o bien de tener un servidor eh, en mi máquina local como puede ser cuando hagamos el curso durante esta semana o en este caso concreto pues un servidor que está en remoto y al que yo no tengo acceso y otro el último ejemplo ya que también es muy ilustrativo es un ejemplo de procesamiento de imágenes para contar galaxias dentro de una foto entonces aquí tienen un algoritmo con dos parámetros un umbral y otro parámetro diferente entonces si yo voy cambiando esto pues va cambiando el número de galaxias que detecta ese algoritmo dentro de la foto. ¿De acuerdo? Y esto también lo puedo cambiar. Y como veis, en realidad, toda la lógica del código está por aquí arriba y este widget interactivo, pues lo estoy creando simplemente con una función, al final, también muy en la línea de los widgets de matemática, para quien los hayáis usado. Vale, pues visto esto, Vamos a volver a lo nuestro. Vale, pues efectivamente, como decíamos, eh, Fernando Pérez, que es el creador de ePython y que además es colombiano, sugirió en Twitter, una vez que se conoció el reanálisis de lo que habíamos visto antes, del artículo de Reiner y Roboth, y dijo, ah, pues ¿qué tal si alguien se curra un output de e Python con todos estos resultados?, ...y tres horas después había un estudiante de la Universidad de Michigan... ...que ya lo había hecho, lo había colgado en Internet... ...con lo cual en ese momento ya todo el mundo podía ver en el navegador... ...no solo las ecuaciones y el código, sino también los resultados en tiempo real... ...y podía bajarse ese notebook y manipularlo como a él le apeteciese. Vale, y por pues, si alguno no lo conocía, la Python Software Foundation... ...que es una fundación sin ánimo de lucro americana... ...que es la que protege la marca Python alrededor del mundo... ...ha publicado recientemente algunos casos de éxito muy interesantes... ...de empresas pues, de tamaño medio que utilizan Python en su día a día... ...y bueno, lógicamente aparte de tecnológicas muy importantes como Google... ...la primera versión del Paints Rank estaba hecha en Python... ...YouTube que está hecho en Python entero... ...Dropbox que es donde trabaja ahora el creador... ...después de estar en Google unos cuantos años... ...pues también hay muchas empresas científicas y tecnológicas... ...como la Agencia Espacial Europea, la Alemana... ...el CERN, la empresa Airbus que es donde estoy trabajando yo... Eh, BASF no estaba en la lista de patrocinadores de, esta, de este folleto, pero bueno, me consta que seguramente lo utilicen allí mucho también. La potencia de Python está en proporcionar un entorno interactivo y fácil de usar para explorar código y para intercalar explicaciones. Por eso, su uso en la docencia está creciendo exponencialmente, porque es una herramienta muy apropiada. Y, por ejemplo, aparte de nuestro modesto curso en la Universidad de Alicante, que por cierto podéis ver en vídeo también, como luego comentaremos... ...pues tenemos incluso libros enteros... ...que se han escrito en formato notebook... ...como este de Bayesian Method for Hackers... ...y tenemos cursos también... ...de una profesora de la Universidad de Washington... ...que se llama Lorena Barba, que es chilena... ...y todos los cursos que están haciendo últimamente... ...estos cursos masivos online en abierto... ...los están también publicando en formato notebook... ...como es el caso de cursos de aerodinámica... ...de mecánica de... ...perdón... ...de... ...sí, de mecánica de fluidos computacional... ...o de cálculo numérico desde un punto de vista más general. Incluso también la Universidad de Harvard... ...ha lanzado un curso de análisis de datos... ...también utilizando este formato de, de notebook. Bueno, pues en este contexto... ...de adopción creciente y de popularidad cada vez más grande... ...la revista Nature nos sorprendió a todos eh, el año pasado... ...publicando en portada un artículo sobre el notebook de ePython... ...y sus, sus implicaciones... ...en la investigación y en la divulgación científica. En él se detallan un poco... ...varios casos de éxito de científicos... ...de numerosas universidades que lo utilizan... ...no solo para hacer sus análisis... ...sino también para comunicar sus resultados... ...a otros colegas o incluso al público en general... ...haciendo mucho hincapié... ...en la facilidad de comunicar todos estos resultados. Y no contentos con ello... ...mientras todavía no habíamos asumido... ...la repercusión de este artículo... ...publicaron otros dos más... ...en los que Nature destacaba la importancia de... ...Python en general y de IPython e en particular... ...dentro del conjunto de herramientas... ...que proponían para, cualquier, para que cualquier científico... ...pudiera hacer sus análisis. Además, se enmarca dentro de menciones... ...a otros lenguajes de programación como Julia... ...que se está poniendo muy de moda ahora... aunque es un lenguaje muy reciente... ...y en general de otros entornos de software libre... ...y herramientas muy útiles. Al final... Python y Python han entrado muy fuerte en el mundo científico y Nature le está dando el papel que les corresponde. Y de todas formas, aún así, hay algunas ideas preconcebidas que yo me encuentro muy a menudo que están todavía frenando la adopción generalizada del software libre. O al menos, esto es el tipo de cosas que yo estoy muy acostumbrado a que la gente me diga y también a contestar, por supuesto. La primera, que no hay soporte. ...como el software libre lo desarrollan voluntarios en su casa el fin de semana... ...pues al final una empresa no tiene oportunidad real de descolgar el teléfono... ...y llamar a, a un profesional cuando hay algún problema. La segunda, que no sabemos si el software se, a, es gratuito ahora... ...pero no sabemos si seguirá siéndolo siempre. No sé si os habéis planteado esta duda alguna vez... ...pero es, si, si es que no, me alegro mucho... ...porque es una de las cosas más raras que me preguntan... ...pero me lo han preguntado ya varias veces. Claro, en principio... Eh, ...quien sea el dueño de, por ejemplo, de Python... ...o cualquier otro software... ...pues a lo mejor de la noche a la mañana decide cerrarlo... ...y empezar a cobrar por ello... ...por intereses particulares, espurios o lo que sea. Y la tercera, pues que el software libre tiene fallos... ...esto está muy relacionado con la primera... ...como está desarrollado por voluntarios en su tiempo libre... ...pues al final va a tener fallos... ...y eso me va a afectar a mí a la hora de utilizar ese software. Bueno, pues en primer lugar... El tema del que no hay soporte está ya superado porque hay muchas empresas que se dedican solo a dar soporte de software libre. Ya yendo fuera del caso concreto de Python, uh, la empresa Red Hat, por ejemplo, ofrece soporte para sistemas Linux desde hace ya muchísimos años y hay muchas empresas que confían en, en ellos para, para instalar sus sistemas. Y dentro de, del lenguaje Python pues hay empresas como Enzot o Continuum Analytics que además producen software que revierte en la comunidad y que ha probado ser inmensamente útil ...ofrecen ya soporte también desde hace un tiempo... ...con lo cual, en ese sentido... ...nuestra demanda está cubierta. Esto de que el software no siempre será gratuito... ...pues... ...no sé si alguno conocéis el caso de LibreOffice y OpenOffice... ...no sé si habéis oído hablar últimamente... ...bueno, pues... ...el caso es que el software OpenOffice... ...que era una alternativa gratuita a Microsoft Office... Eh, ...lo producía la empresa Sun Microsystems... ...pero cuando lo compró otra empresa que se llama pues la gente se puso un poco nerviosa porque estos últimos no son muy famosos por su amistad al software libre entonces lo que hicieron directamente fue coger ese código que está ahí porque no se puede borrar la historia todo lo que hay por detrás se mantiene le cambiaron el nombre a libreoffice y básicamente establecieron una fundación y una forma de trabajo para que toda la comunidad siguiese ese proyecto al margen de lo que pudiese pasar con, con OpenOffice y al final lo que ha sucedido es que LibreOffice se ha impuesto y que la mayoría de distribuciones Linux modernas que hay hoy en día ya vienen con LibreOffice instalado. Con lo cual, esto es un ejemplo claro de que incluso en el hipotético caso de que una empresa quisiese cerrar un software, en la realidad esto es imposible. Y en el caso concreto de Python, ni siquiera depende de una empresa, porque la marca la protege una fundación sin ánimo de lucro, y ya habéis visto en la diapositiva de gente que lo usa que a nadie le interesa que eso de repente lo cierre alguien y empiece a cobrar por ello. Y por último, a los que dicen que el software libre tiene fallos, pues les tengo que decir que sí. Pues claro, el software libre tiene fallos, efectivamente. Tienes toda la razón. La pregunta que yo planteo es, ¿el software libre tiene fallos porque es libre? Bueno, pues en octubre de 2014, eh, unos investigadores españoles publicaron un artículo en las notas de la Sociedad Americana de Matemáticas con un título muy divertido. Las desventuras de un trío de matemáticos usando sistemas de álgebra computacional. ¿Podemos confiar en ellos?, en él analizan un problema que tuvieron con el software Matemática. Ellos estaban haciendo una investigación que involucraba a calcular determinantes de matrices muy grandes con números enteros. Y estaban haciendo sus resultados a la vez con Matemática y con Maple. Y se dieron cuenta que en Matemática el resultado variaba de forma aleatoria. Que calculaban el determinante en una línea y lo volvían a calcular en la siguiente y el resultado era distinto. Esto obviamente nadie se lo explicaba, pero como era un problema tan complejo tuvieron que ir aislando ese problema hasta que ya dijeron mira, hay un problema con tu software y nos está impidiendo trabajar se lo dijeron a la empresa Wolfram Research que es la que desarrolla matemática y contestaron diciendo pues es verdad, tenéis razón, hay un fallo en el software muchas gracias esto era la versión 9.0 que era la que estaban usando los investigadores en ese momento también afectaba a la 8 pero no a la 7 no había forma de saberlo y cuando salió la versión 10, fueron corriendo ilusionados a ver si lo habían solucionado y no. El, so el bug seguía ahí, con lo cual esta gente siguió sin poder utilizar matemática para trabajar. Entonces, al final, ¿la moraleja de esto cuál es? Que el software tiene fallos. Todo el software. Por lo tanto, es completamente absurdo escribir que el software libre es inferior porque tiene fallos. El software libre es la actitud que nosotros tomamos ante los fallos que existen en el software, porque existen siempre. Puesto que hay listas públicas de fallos, cualquiera puede ver cuál es la parte de código afectada porque el código también está online. Entonces, en todo momento se sabe perfectamente qué fallos hay y si te afectan a ti o no. Y, en segundo lugar, como el desarrollo es en abierto y todo el código fuente, toda la historia está en Internet también, pues cualquiera puede ver si un bug se ha solucionado, en qué versión y cómo se ha solucionado, a qué parte del código afecta. Con lo cual, esto es una ventaja competitiva clara. Al final, si aceptamos... ...que todo el software tiene fallos, pues el hecho de conocerlos en todo momento... ...y saber cuáles son, pues eh, nos posibilita utilizar el software, no sin miedo... ...porque eh, al final fallos van a surgir, pero por lo menos tenemos la capacidad... De, ...incluso de solucionarlos por nosotros mismos. Eh, no sé si os, si os habéis dado cuenta, pero hace un rato que he dejado de hablar de, de Python... Bueno, el caso es que en 2013 tuve la oportunidad de entrevistar a, a Fernando Pérez, que es el creador de a Python. La entrevista está en Internet también, la podéis oír cuando queráis. Y es muy interesante, porque Fernando es una persona muy sabia y yo, en mi entusiasmo, le pregunté en un momento dado si pensaba que Python iba a conquistar el mundo en un determinado momento, que al final todos los cálculos científicos iban a hacer con esto, y me dijo que no. Que claramente no, pero... ...que lo bueno que tenía es que en realidad no teníamos que, por qué conquistar el mundo... ...sino que podíamos utilizar la potencia de muchas herramientas distintas... ...de software libre, cada uno con sus ventajas y con sus fortalezas... ...en determinadas áreas y combinarlas todas entre sí... ...para al final hacer nuestro trabajo. Y esta filosofía de combinar las herramientas es la dirección... ...hacia la que se está encaminando y e Python ahora. Como he comentado antes... Este intérprete interactivo está basado en Python, pero poco a poco la gente fue añadiendo extensiones para que dentro de la misma interfaz eh, del navegador yo pudiese utilizar otros lenguajes como R, eh, como Julia, por ejemplo, que lo hemos comentado antes. Y entonces, claro, los desarrolladores se darían cuenta de que tenían una infraestructura muy potente que en realidad no tenía nada que ver con Python, que se podía utilizar para cualquier lenguaje. Con lo cual, lo que hicieron fue separar las dos ramas del proyecto y así nació Jupyter. Jupyter es una... Es un juego de palabras con Julia, Python y R, que son tres lenguajes de... libres muy utilizados en cálculo científico. Y al final, la filosofía es separar, por un lado, un servidor, un protocolo, una infraestructura sobre la que hacer todos esos cálculos, y por otro, una consola de Python interactiva, que es la que funciona dentro de ese servidor, pero que no tiene ninguna diferencia con otros kernels, que es como se llama, donde yo puedo ejecutar otro tipo de lenguajes. De la última vez que lo miré, que fue esta mañana, había 33 lenguajes diferentes que podemos ejecutar ya en, en Jupyter. Y no solo eso, sino que además, como no ha salido todavía la, la siguiente versión estable, que está a punto, le faltan no sé si dos o tres semanas, pues quieren hacer un anuncio de una cosa muy interesante que van a lanzar, pero no quiero ser yo el que dé la primicia, así que os voy a tener que dejar con la intriga unos días más. Y sí, podemos ejecutar MATLAB en el notebook de IPython, porque lo busqué y dije, bueno, pues a ver si se puede. Y efectivamente, hay un kernel de Jupyter para MATLAB, con lo cual, obviamente, si yo tengo MATLAB instalado, yo puedo utilizar esta misma interfaz y no solo eso, sino que puedo combinarlo con código Python, con código R, con lo cual no se trata ya de tirar mi código a la basura o de decir, tu herramienta apesta, pásate a Python, que es mejor, que mola más, no hace falta, porque yo puedo aprovechar todo el trabajo que tengo hecho ...y combinarlo con las cosas nuevas. Llegados a este punto... ...hay muchísimas cosas más de las que podríamos hablar... ...están trabajando también en integrar Jupyter con Google Drive... ...para que se pueda colaborar y hacer notebooks... ...entre varias personas al mismo tiempo... ...pero no tenemos ya mucho tiempo para más... ...así que os animo a que utilicéis... ...todos los recursos que haya a vuestro alcance... ...desde Kacheme por ejemplo... Están haciendo multitud de cursos para enseñar a gente no solo a, a programar, sino otro tipo de habilidades, como usar la línea de comandos, etc. En el canal de la Universidad de Alicante tenéis eh, todos nuestros cursos. En, en el curso del año pasado de Python lo tenéis en vídeo, que son tres horas de vídeo que, francamente, están bastante bien. Eh, en el blog nuestro, en Pai por ejemplo, escribimos también pues, artículos... A ...describiendo bibliotecas nuevas que aparecen... ...o publicando noticias o haciendo tutoriales... ...con lo cual también nos puede servir. El curso de AeroPython, que es el curso que he dado yo... ...con otros compañeros en mi universidad... En la Politécnica de Madrid. Eh, es muy parecido a lo que vamos a dar aquí en, en Alicante... ...pero es un poco más completo porque teníamos más tiempo... ...y también le podéis echar un vistazo. Y aparte la primera lección, la lección cero, eh, ...tiene instrucciones de instalación para a, a ver... ...cómo se instala en Windows, que ahora es muy fácil... Y, y cómo empezar a trabajar con la herramienta. Los cursos de software Carpentry están muy, muy bien. Eh, los, ha, los dirige mmm, un, un tipo de Estados Unidos que está empeñado en enseñar a programar a gente que nunca ha estudiado programación. Y no solo a programar, sino también a ser limpios y ordenados con el código, a utilizar control de versiones, en fin, una serie de habilidades que hay alrededor de eso. Y, por supuesto, siempre hay un montón de cursos masivos online en abierto ...en inglés, que podéis utilizar como los que hemos comentado al principio. En definitiva, ahora tenemos una herramienta crucial para hacer un complemento a todos nuestros resultados... ...y a todos nuestros análisis y al final se trata de dotarlos de reproducibilidad, que es de lo que se trata la ciencia en realidad... ...que es de que mis resultados se dejen de parecer a la tetera de Russell y empiecen a parecerse más a un proyecto de software libre. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Luis. Eh, quiero, antes de pasar a las preguntas, agradecer a quien ha hecho esto posible, que no sé si lo he dicho antes, además de la Escuela de la Escuela Politécnica Superior, eh, la delegación de alumnos de la Escuela Politécnica Superior también ha contribuido eh, financiando esto, este, esta charla y el curso. Y, por último, y también muy importante, el Instituto de Procesos Químicos de la Universidad de Alicante eh, también ha financiado esto. O sea, que gracias a todos ellos. Espero que os haya gustado la charla.